y todos eh, bienvenidos a este foro de discusión sobre eh, las tendencias, los cambios, las rupturas que eh, hoy estamos analizando en debate eh, fuerte con una serie de acontecimientos que vienen eh, muy recientemente eh, que fueron parte de la eh, discusión mundial que estamos llevando a cabo desde la perspectiva de América Latina y que vamos a tener también después eh, dentro de un par de semanas en la Universidad Nacional de Córdoba. La primera me refiero como antecedente al tercer congreso, a la tercera conferencia mundial de educación superior de la UNESCO que se celebró eh, el pasado mayo en la ciudad de Barcelona. Donde obviamente eh, tuvimos posicionamientos como grupo latinoamericano con representaciones gubernamentales y universitarias, sindicales, estudiantiles, eh, de académicos, en fin, eh, muy, eh, eh, digamos, consistentes, organizadas. Y eh, esto también se marca en este debate que estamos eh, eh, organizando e impulsando en esta lógica. Eh, quiero eh, presentar en primer lugar a nuestros eh, ponentes que, que van a hacer la, el enmarque, la, la introducción de este panel, que vamos a tenerlo en dos partes, esta primera sesión de, eh, de posicionamientos desde la perspectiva iberoamericana y eh, eh, mexicano y latinoamericana, y después eh, abriremos otro foro de discusión eh, con de otros colegas que también van a entrarle al asunto. Yo soy Axel Didrikson, eh, soy investigador titular de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, y SUE y presidente... De, de Global University Network for Innovation para América Latina, eh, eh, que fue también coorganizador de la Conferencia Mundial de la UNESCO a la que he hecho referencia. En primer lugar, quiero presentar a nuestro subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal, el doctor Luciano Concheiro Borges, eh, él es eh, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, eh, también universitario eh, de la propia UNAM y ahora eh, tenemos el honor de contar con su presencia eh, para inaugurar este foro de discusión eh, con eh, las perspectivas que desde eh, lo que hacemos, eh, Desarrollado, se está debatiendo fuertemente en nuestro país en un cambio estructural fundamental eh, que ha hecho rupturas en, en nuestro país, en donde el eh, doctor Luciano Concheiro es protagonista y eh, asume el liderazgo de los cambios y transformaciones que tenemos en la educación superior. Y está con nosotros, eh, también es un honor para todos, eh, contar con la presencia del doctor Félix García Lausín, él es eh, director del, de la Secretaría General Iberoamericana de España y también eh, coordina los trabajos del Consejo Universitario Iberoamericano que abarca solamente España, sino también todos los países de América Latina eh, en un marco de esfuerzos de coparticipación, de integración, de colaboración solidaria eh, que estamos llevando a cabo a nivel eh, desde las dos regiones. Así que, doctor Luciano Concheiro, eh, hecha esta presentación. Le puedo, por favor, tomar el micrófono. Muchísimas gracias, Axel. Es un honor eh, realmente estar, darnos cita aquí, Quiero darles, antes que nada, los buenos días a todas y todos eh, en esta casa de estudios, en el contexto, eh, nada menos que de la conferencia, eh, la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, para debatir, y a nosotros nos parece fundamental, eh, el título que lleva esta, eh, este foro, eh, Desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe. Creo que sí que estamos ante fuertes desafíos, pero hoy eh, creo eh, que estamos ante una disyuntiva de seguir en la inercia, analizando las condiciones, las eh, falencias, eh, conversarlo alrededor de lo que es eh, el contexto eh, que seguimos viviendo, eh, digamos, de la pandemia y eh, hablar de todas estas condiciones sin eh, quizá darnos cuenta de que a veces eh, la urgencia eh, de la transformación nos alcanza. Y quiero empezar por ahí, de decirlo en directo. Eh, creo yo que desaprovechar la coyuntura fundante en la cual estamos, esto es en la condición, eh, como decíamos en la inauguración de una crisis civilizatoria sí, y la condición eh, que vivimos de una desigualdad que se profundizó en la pandemia y no eh, asumir una actitud de que es la hora de construir sí no solamente un proyecto, sino ejecutar un proyecto de transformación de la educación en general y de la educación superior en particular, sí, soy de los que creo, no por el, el, el encargo que ocupo, sí, como se dice aquí en México, no es un cargo, sino un encargo. Sí, este encargo que ocupo eh, no es eh, lo fundamental eh, en mi persona, sino en la comprensión de que es desde la educación superior, hoy, desde donde debemos eh, revisar el conjunto de la educación, y está planteado eh, desde esta perspectiva. Hoy, transformar la educación superior sin pensar en la transformación de la educación en su conjunto, me parece a mí que es no entender el momento en el cual nos encontramos, o sea, no solo es de cambio de paradigmas, sino de mentalidades y estas mentalidades exigen desde eh, nuestras perspectivas transformarnos. ¿Por qué desde nuestra América? Sería el segundo punto que quiero eh, destacar, eh, porque eh, no solamente tenemos una perspectiva desde 1918 marcada por los movimientos sociales, marcada eh, por las urgencias de la construcción de nuestros sentidos de soberanía, de autodeterminación, de construcción eh, de un mundo sí propio, sino también, y esto me parece a mí fundamental, hoy eh, construir en este universal posible que es nuestro continente, un planteamiento eh, que nos ayude a la transformación general, si es, y estoy hablando entonces no solamente de un universal posible y subrayo lo de posible en el orden de nuestra América Sí, que es obvio cuando cito a, ahí a, a José Martí que estamos hablando de nuestra América y el Caribe, ¿no? En esta perspectiva, sino también un universal por construir que eh, hoy está representado aquí por la presencia de nuestro compañero García Laucín, en una construcción. Y, y aunque lo diga en este momento, y quiero subrayarlo, decolonial de una relación entre esta Hispanoamérica, sí, también hacia ellos y hacia nosotros. La decolonialidad eh, no va por un solo cabo, sino la decolonialidad, eh, creo yo, que a veces es más importante para aquellas que fueron colonias, Sí, y que siguen teniendo guiños en lo mismo, es desde aquí, desde la educación superior, desde pode donde podemos darnos una, una perspectiva radicalmente distinta. A propósito, dejé los elementos porque creo que Axel hizo una mejor síntesis de por qué nos encontramos aquí, eh, nos hemos ido tropezando, nos hemos ido encontrando en toda una discusión ya muy larga y fructífera, ya él habló de cuál es el recorrido y a mí solo me restaría eh, decirles a ustedes que lo que queremos procurar desde estas mesas, una hilada a la otra, es construir una propuesta en común, Sí, de cómo transformar la educación superior en eh, la perspectiva latinoamericana y caribeña. Pues, enhorabuena el encuentro, vamos a ir eh, desplegando todo un espíritu crítico entre nosotros mismos y adelante nada más. <risa> Muchas gracias, doctor Concheiro. Damos la palabra a García es esto? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Eh, mis saludos, eh, por supuesto, al doctor Axel Didrikson y al doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de México y a, a todas, a todos eh, ustedes. Para mí es un gran honor poder participar de ...de este momento, en este foro tan pertinente sobre los desafíos de la educación superior... ...en América Latina y el Caribe, y, y me siento muy honrado por dos motivos. ¿no? Uno, por poder acompañar este ejercicio de pensamiento para la acción, eh, tal como planteaba también el subsecretario, que están realizando... pues eh, ...todos ustedes, todas ustedes y, y poder acompañarlo en este momento desde esta mesa... ...pero después espero seguir acompañándolo desde donde están ahora ustedes sentados en el, en el patio de butacas. ¿no? Pero no solo por, por, eh, por la compañía y lo digo sin ninguna componente peyorativa... ...sino que tam, por supuesto por el contenido de la actividad ¿no? y por el compromiso que encierra esta actividad... ...y en el que vamos a profundizar estoy seguro en las eh, próximas horas y que es un compromiso que comparto plenamente y que es un compromiso con una mirada transformadora, como señalaba el subsecretario de Educación Superior, ¿no? Y yo pienso que, sin duda, ha habido distintos acontecimientos eh, recientes en el mundo que han puesto muy de manifiesto dos cosas, ¿no? Por una parte, la gran importancia que la educación juega para todos los desafíos y retos que la humanidad tiene ante sí, ¿no? Pero, en segundo lugar, también como para que la educación superior en particular y la educación en general, en la misma reflexión que hacía el doctor Concheiro, puedan dar respuesta a esos desafíos, es importante que seamos capaces de abordar una importante transformación. No, no, no es que la educación superior no se haya transformado en la historia de las instituciones de educación superior. ¿no? Yo creo que ha sido una transformación permanente y que precisamente esa transformación permanente es la que explica la vigencia que hoy se ha puesto aún más de manifiesto como consecuencia de la pandemia y en fin, de otras circunstancias que hemos atravesado. ¿no? Pero en este momento creo que hay una sensibilidad y un sentido mucho más ampliamente compartido sobre esa importancia de avanzar y profundizar en esa transformación y a la vez existe el riesgo de, haciéndolo, impulsando esa transformación, eh, caer en determinados eh, discursos, eh, lenguajes eh, sobre la educación superior, que en realidad aparentemente se dirigen a esa transformación, pero que abandonan el compromiso con lo auténtico y con lo que da el sentido y el ser a la educación superior. ¿no? Y ahí es donde quería eh, ir convergiendo hacia el final de mi intervención por la importancia que, desde luego, quien les habla concede a los ejercicios y a las actuaciones, a la acción y al pensamiento que se viene impulsando desde América Latina y donde, sin perder los principios que alientan y el sentido que da su ser a la educación superior, se avanza en una transformación que también, sin duda, es necesaria, ¿no? Y que, como digo, los, los acontecimientos más recientes han puesto de manifiesto, pero que tenía un sentido, en realidad, des, desde antes, ¿no? Y es ese, esa capacidad de pensamiento para la acción, esa capacidad de transformación sin perder el sentido y el ser, de la institución universitaria, de la institución de educación superior, es donde creo que ejercicios como el de hoy tienen su pleno sentido, como un proceso desde luego en que eh, quien les habla, eh, y con este acento que autoexplica de dónde provengo, pues eh, insisto, siente un gran honor de poder acompañar, y desde la compañía, y por supuesto por los principios, y por la importancia que este proceso, que América Latina y el Caribe creo que han de liderar, eh, tiene para toda la educación superior en este momento y en esta actualidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, quiero eh, eh, plantearles en este marco de, de las intervenciones que hemos escuchado eh, un poco las referencias y las temáticas que estamos debatiendo pero también enfrentando en el marco de estas transformaciones y cambios en la educación superior y eh, les hago referencia fundamentalmente a los posicionamientos que hemos tenido como grupo latinoamericano y caribeño en los recientes eh, eventos y en particular una pues, que es la la cumbre del debate de la educación superior que ocurrió el pasado mes de mayo en la ciudad de Barcelona, organizado por la UNESCO, por el CUIP y por la GUNI, nuestra organización, nuestra red, en Barcelona, y que eh, da cuenta, para que ustedes lo valoren, y quizá haya algunos comentarios al respecto, de lo que se es está poniendo en el centro de la, del debate. Eh, impulsados por el, la Subsecretaría de Educación Superior de México, doctor Concheiro, y el, eh, la Dirección de Política Universitaria de Argentina, dimos inicio a una eh, discusión respecto al movimiento preparatorio de esta cumbre y que se iba a presentar como los temas, ejes fundamentales respecto de los que habría que pensar desde América Latina frente a los cambios que están ocurriendo a nivel del mundo. En el entendido de que estos cambios mundiales, particularmente en Europa, eh, Estados Unidos por supuesto ya lo conocemos, este modelito ¿no? de privatización, de capitalismo académico, de mercantilización extrema, pero que eh, en Europa ha dado un vuelco eh, desde la perspectiva de lo que otrora era eh, una sólida eh, este, construcción integracionista, de, llamada genéricamente el proyecto Bolonia, que ha tenido sus, sus este, ciclos, digamos, por decirlo, este, pero también de rupturas y de acontecimientos muy críticos, que me obligado a restar, replanteando constantemente, pero y en Asia, particularmente en Asia Pacífico, donde hay un creciente proceso de privatización y mercantilización severo que se autodenominan a sí mismos como la constitución de universidades de clase mundial, competitivas, ranqueadas, este, con eh, este, liderazgos en las innovaciones científicas tecnológicas y hasta con una creciente privatización eh, total, digamos eh, en las eh, eh, antes universidades nacionales por ejemplo la Universidad de Tokio, la Universidad de Seúl Nacional de Seúl, la propia este, Universidad de Beijing Shanghái eh, Sinjua, Funda eh, en fin, todo esto que ha eh, adoptado este modelo de extrema privatización regional a nivel de continente. Bueno, y ahí fuimos preparando este documento, junto con las dos instancias gubernamentales, uh -huh. México y Argentina, se le sometió a las eh, instancias gubernamentales que consideramos más afines a este tipo de planteamientos, por ejemplo, eh, de la, del Ministerio de Bolivia, el Ministerio de Honduras, eh, este, eh, algunos sectores de Brasil, obviamente no podemos pensar en el gobierno brasileño, imagínense ustedes eh, qué que, este, contraproducente hubiera sido, por decirlo así, y otros este, ministerios, Perú, en fin, en donde planteamos un posicionamiento del Grupo Latinoamericano ante la Conferencia Mundial. Aquí se subraya fundamentalmente lo que acaban de decir nuestros dos ponentes, es decir, hoy estamos en un proceso de transición eh, drástica, fundacional, de rupturas, que vienen de una crisis pandémica mundial que no solamente se expresa a nivel sanitario, sino que tiene que ver con una eh, crisis general, económica, social, geopolítica, que se acompaña después con una guerra, con un, un extremo movimiento de países hacia la derecha, hacia eh, los nacionalismos, etcétera, etcétera, y en este documento que este fue elaborado, relaborado, consultado con diferentes ministerios, universidades, rectores, y que lo firmaron, y que este, lo, lo circulamos incluso en la pro propia conferencia, hablamos de lo que es en América Latina eh, viene desde la conferencia regional de, 1918, perdón, de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se sustenta el, eh, la propuesta de que la educación superior no es una mercancía, frente a estas tendencias que vemos a nivel mundial, es un bien público y social, es un derecho humano, un deber de los estados garantizar este derecho plena y universalmente, el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, la gratuidad, la este, eh, universalización progresiva de los términos del acceso, el financiamiento adecuado, pertinente, creciente para el desarrollo de las actividades y, por supuesto, eh, conceptos que se han integrado en la perspectiva de la vida universitaria como eh, el derecho a la, eh, no solamente la inclusión y la dignificación de sectores siempre marginados, sino una perspectiva directamente relacionada con la interculturalidad, una visión de género eh, la dignificación de este, estos sectores de la perspectiva de sus intereses culturales, cosmogónicos eh, este, eh, y de conocimiento, por supuesto, la inter y la transdisciplinariedad, es decir, como una perspectiva que avanza en el terreno de la soberanía científica, la regionalización, la cooperación solidaria, en el, eh, previo a la Conferencia Mundial, de, a la que me he hecho referencia, la eh, Secretaría este, Iberoamericana, el Gobierno España y el CUIP, eh, organizó un evento magnífico eh, donde presentamos precisamente este eh, proceso de necesaria internacionalización y cooperación solidaria que nos permite eh, pues, contar con mejores condiciones para el desarrollo de… Eh, eh, uso y manejo de, de nuevas tecnologías, laboratorios co este, en cooperación, eh, redes y asociaciones, eh, grupos eh, que trabajamos sobre problemas ingentes y fundamentales estructurales de la vida eh, de nuestros países y atacar los grandes problemas fundamentales como la violencia, la, el feminicidio, eh, la desigualdad, etcétera. Este eh, planteamiento y el conjunto de estos elementos, entre otros, que eh, fueron, sobre todo, reitero, impulsados y después, este eh, primero por Argentina y México, y después se fueron sumando, pues plantea pronunciamiento y responsabilidades de los Estados, una eh, eh, propuesta de, eh, desarrollar desde una política de Estado cambios fundamentales en las instituciones de educación superior, el énfasis, reitero, en la cooperación internacional desde una perspectiva de cooperación solidaria, horizontal, en redes, asociativa, eh, no desigual, no como lo tenemos ahora, que tanto estragos nos ha dado, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? con la monopolio de las patentes eh, ante una lógica antihumanitaria de las farmacéuticas y de este, las empresas transnacionales y que eh, pues obviamente en, las, en, la, en todas las reuniones el grupo latinoamericano fue uno de los más numerosos en esta conferencia pues obviamente tuvimos pronunciamientos en cada una de estas mesas en este sentido ¿qué se presentó de parte de la UNESCO? un giro de las anteriores eh, este, conferencias mundiales, yo he tenido el privilegio de estar en todas, en la primera, el énfasis, nos quedamos con la idea, porque ese fue el centro, de que eh, así fue el postulado, incluso que se decidió en la declaración final de la conferencia de 1999, en París, que fue, tenemos que iniciar una gran transformación, quizá, como nunca antes había existido en la historia de las universidades. Es fue el, el, este, el, el eje de la discusión. En la segunda conferencia, en el 2009, después de que nosotros tuvimos una en, impresionante conferencia regional, en 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, donde planteamos precisamente el refrendo al bien público y social, en el 2009 esto se traduce también como una declaración ...que asume la UNESCO a nivel internacional, bien social, público, no la mercantilización, etc. Y en la tercera conferencia mundial lo que tenemos es una suerte como de conceptos ambiguos... ...y una hoja de ruta que les voy a decir más o menos en qué consiste. Primero, se introduce un nuevo concepto que desde el inicio se nos presentó, a diferencia de estos que estoy diciendo que le pusieron este, bien común, no bien público y social, sino bien común. Nosotros en nuestra intervención dijimos, ¿por qué bien público y social? Bien público porque es, debe estar garantizado por el Estado, es, decir, es un garante del derecho universal de la educación superior, por eso es bien público. Y un bien social porque nos debemos a la sociedad, atendemos a la sociedad, a sus problemas fundamentales y por ello este, eh, se enfatiza bien público y social. Pero de repente nos dice no, este, la educación superior es un bien común. Entonces, bueno, empezamos a discutir esto un poquito desde el inicio, en esta reunión organizada por nuestro colega Félix García Lausín y después en las mesas de trabajo respectivas, decíamos, bueno, ¿qué es un bien común? Bien común es aquello que se ofrece, puede ser por privados, para todos, ¿no? como supermercado, por ejemplo, ¿no? yo puedo entrar, comprar, salir, seguir entrando, etc. Después me increparon cuando dije eso, eh, unos colegas, me dijeron no, es, es que es, por ejemplo, un parque, ¿no? donde es de beneficio, es común para todos, yo le decía, bueno, pues que ni el supermercado ni el parque son, es una universidad, la universidad es otra cosa, es, tiene otra, es una institución emblemática, fundamental, especial de la sociedad, que además es única y ha permanecido durante el tiempo. Entonces, aquí hubo una… Este, se saltaba del bien social, bien común, afortunadamente en el, en el, en el documento que elaboramos, aquí hay coautores de este documento del capítulo regional de GUNI, expresamos con toda claridad nuestro posicionamiento desde el bien público y social, y ahí lo manifestamos. Pero después se propuso una, eh, este, un roadmap, ¿no? una hoja de ruta, como conclusión, a diferencia de las conferencias anteriores, que había habido una declaración donde participábamos todos, en esta declaración, aquí lo que se nos propuso fue una hoja de ruta que les digo rápidamente en qué consiste. El, la, la, los primeros años, son 2022-2025, monitoreo de iniciativas que plantearon, son seis iniciativas, donde por cierto no aparece la investigación científica. No está en la universidad perdón la, la, el, la función de la universidad en la perspectiva de la investigación científica tecnológica extraño no aparece autonomía aparece libertad de cátedra eh, en fin son seis este grandes rubros pero es 22 25 monitoreos de iniciativas eh, lanzadas este eh, en una versión actualizada que se va a hacer de esta hoja de ruta para el 2023 o sea, queda así como de que medio ambiguo el asunto de que es esta hoja de ruta o la que se va a presentar en el 2023. Y monitorear las iniciativas intersectoriales sobre las metas y los CDGs, o sea, los, los, este, los objetivos para un desarrollo de, de, con sostenibilidad. Luego, para el 2023-2026, seguir monitoreando las iniciativas, o sea, de aquí al 25 monitorearlas. Y después del 23 al 26, seguir monitoreando, lo cual, dices, este, bueno, está bien, ¿no? Tantos observatorios, tenemos muchos observatorios. Dice, seguir monitoreando para desarrollar una plataforma global, articulando esfuerzos regionales para facilitar la producción de conocimientos y compartir buenas prácticas. Y luego para el 2027, un foro de mediano plazo, online, Bueno, yo espero, no sé si están previendo una quinta, sexta ola de, de pandemia, pero va a ser un, una, un seminario online mundial de medio término. ¿Sobre qué? Sobre el monitoreo y las buenas prácticas. Aquí los dos, como se han escuchado y lo hemos enfatizado, estamos pensando en, la, en el cambio en este periodo, en las transformaciones como dice el doctor Conchero, fundacionales de un periodo distinto que tenemos que enfrentar ante la incertidumbre, los grandes cambios que están ocurriendo. Y para el 2030, que es este, un balance de los ODS este, ya previsto, dice diseñar las metas y objetivos para considerar nuevos objetivos para el 2050, y en el 2032, la Cuarta Conferencia Mundial de Educación Superior. No sé ustedes, pero yo creo que para el 2032 yo tengo algo agendado por ahí. Este, ya, ya la cuarta, no sé si… si este, pero ahí, ahí, ahí les encargo usted, ¿no? ver qué pasa después de, de, de esta hoja de ruta tremendamente estratégica, puntual y… Este, decisoria que se presentó acá y que, este, como ustedes solamente pueden considerar con claridad, los bloques, las posturas, los posicionamientos son bastante este, encontrados y distintos. Pero es el debate, ahí estamos en, este, en esta discusión y obviamente, por supuesto, esto implica toda una corresponsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones, de las asociaciones, de los académicos, de las redes mundiales, etcétera, que vamos a seguir insistiendo y fundamentando. Así que eh, tenemos un poco tiempo para hacer un comentario, un comentario general, general, este, sobre esta eh, cierre de la primera parte de este foro para dar paso al siguiente que ya, este, nos están diciendo que, a ver, ¿a qué horas? entonces este, por favor adelante pues acordado el, el subsecretario yo comenzaba eh, yo con algún comentario eh, la verdad es que también antes le decía espero que luego tengamos un momento más ¿no? porque me había guardado algunos elementos que ahora sí. eh, lo cierto es que el doctor diddrickson pone muy, muy a mano ¿no? eh, a ver yo, yo, yo siento que, que con UNESCO ya que se ha referido particularmente a la reciente conferencia mundial de educación superior, que tuvo lugar los días 18 al 20 de mayo pasados, con UNESCO, desde la región se había construido un vínculo de confianza muy importante, ¿no? en una manera de, de entender la educación superior, en fin, en estos principios compartidos también las necesidades de transformación, ¿no? aunque ciertamente, como también subrayaba ahora Axel, en este momento las transformaciones que se requieren adquieren ese carácter casi fundacional, ¿no? pero eso no ha de hacer que uno olvide la parte de los principios ¿no? eh, fundamentales. Pues bien, esa relación de confianza que se había construido con la UNESCO y que comienza con la preparación de la Conferencia Mundial de 1998, donde Latinoamérica y el Caribe, en la Conferencia Regional Preparatoria de La Habana de 1996, tiene un, un papel destacadísimo, es decir, es la vanguardia, el liderazgo de lo que finalmente devienen en las conclusiones de esa Conferencia Mundial de Educación Superior del 98, eh, continuó, en fin, con algunos quebrantos, diría yo, eh, por 2009, que fue la siguiente Conferencia Mundial de Educación Superior. También ahí Latinoamérica y el Caribe tuvo un papel singular y destacadísimo a partir de la Conferencia Regional que se celebró en Cartagena de Indias en 2008. Y ahora, eh, justo pues a la vista de que se producían estos cambios de lenguaje a los que se refería Axel, de... De pasar de referirse a la educación superior como un bien público social, responsabilidad de los Estados, un derecho humano fundamental, pasar a llamarla un, un bien común global, eh, la verdad es que todas las luces de alerta yo siento que se encendieron acá y de ahí viene en buena medida el impulso para la realización de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018 en Córdoba, Argentina. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Pues, pues, pues, en fin, tiene todo su sentido, ¿no? En el mundo de lo multilateral, que es a lo que me dedico en esta etapa de, de mi vida, eh, los cambios del lenguaje nunca son intrascendentes, es decir, siempre todos de ustedes quienes estén en ese entorno eh, multilateral saben que un cambio de lenguaje siempre trae una intencionalidad, ¿no?, porque uno podría pensar que, en fin, que no hay nada detrás de esto de compararnos con un parking o con un supermercado, cosa que me parece terrible, ¿no?, pero hay una intencionalidad eh, habitualmente en este tipo de cambios de lenguaje. ¿no? Pero ha pasado algo más todavía, que no lo ha dicho expresamente Axel, y yo pongo aquí encima de la mesa, que es que la conferencia de Barcelona tampoco ha sido una conferencia mundial de educación superior, sino que ha sido un congreso. ¿no? Hay un momento del proceso en el que se cambia la naturaleza de la actividad en términos de, del orden de actividades de UNESCO y pasa a ser una actividad de tipo 4, que es un congreso donde, los acuerdos, o sea, donde no hay acuerdos, para decirlo mejor, ¿no? Es decir, que esa hoja de ruta es un documento que la UNESCO pone allí eh, ante todos, pero es un documento de la UNESCO. No es el resultado de, de unos acuerdos que no se podían tomar, porque las eh, entidades que estaban allí no se les reconocía un carácter de representatividad. ¿no? De, eh, y, y bueno, todo esto cambia todo bastante, ¿no? en términos de mi punto de vista, en términos de la confianza que había construida con los procesos de conferencias mundiales de educación superior. ¿no? Y yo creo que esto nos lleva también a un momento en el que, ante esa situación, no pasa nada. no La UNESCO seguirá, está allí, el tiempo que siga, y tiene su actividad, y yo creo que realiza pues actividades importantes, interesantes. no no no Lo que viene ahora y lo que he narrado no, no pretende ser eh, desacreditador de la UNESCO, sino descriptivo ¿no? de un cambio del estado de las cosas. ¿no? Y entonces, en ese cambio del estado de las cosas, yo creo que es muy importante tomar el liderazgo de los procesos. ¿no? Y aquí es donde pienso que el pronunciamiento que, que hoy se comparte tiene ese papel eh, fundamental de ser un instrumento promotor de un proceso, de un debate, en el que la región toma las riendas de su propio discurso y de su propio destino y de su propia acción. ¿no? Y, y ahí es donde, eh, en fin, yo termino esta parte de la intervención en la que le agradezco mucho a Axel que haya centrado la, la, la pelota en la cancha, ¿no? Eh, porque creo que al menos a mí me, me, cuenta, me, me, me permite compartirles que para mí la, la gran relevancia de este proceso que se pone ahora en marcha y de este pronunciamiento, que se mejorará, se enriquecerá, es este proceso de auténtico liderazgo, de transformaciones relevantes sin renunciar a eh, los principios, la manera de entenderla, el papel de la educación superior, que además, para mi gusto, no puede ser otro, o sea, no podemos pensar en las universidades sin ver esa dimensión de la investigación, que decía Axel también, y ahí creo que eh, Latinoamérica y el Caribe tienen eh, ese destino en sus manos y una responsabilidad que trasciende a la región, porque creo que ese liderazgo que ha tenido Latinoamérica y el Caribe en todos los procesos anteriores, aquí también sería muy bueno que lo tuviera y que lo mantuviera. Muchas gracias. Eh, eh, telegráficamente, por el tiempo y el respeto a la siguiente mesa, eh, con todo y que empezamos tarde, eh, yo quisiera eh, subrayar que el pronunciamiento eh, fue construido, como ya lo habló aquí Axel, eh, por distintas representaciones gubernamentales, pero también con todos los esfuerzos que venían dándose Y aquí no hay ningún intento de expropiación y entonces darle el carácter desde los gobiernos, el carácter, eh, digamos, de un pronunciamiento enteramente gubernamental. No, es subrayar el compromiso de los estados en esta transformación. Y en eso queremos que les quede claro a todos, o sea, no renunciamos al papel del Estado, al papel fundamental que debe jugar el Estado, pero en una visión de un Estado radicalmente distinto y precisamente en el carácter internacional de ese universal posible para transformar la educación superior que es América Latina, el Caribe y la posibilidad de una proyección también cultural más allá de nuestro continente y desde el sur-sur, como viene planteando Claxo desde hace rato, es en esa perspectiva donde nos pro proponemos transformar ese pronunciamiento. En Córdoba, sí, muy pronto, en Argentina, sí, discutir de nuevo y el contexto de Córdoba quedemos claros, es un contexto de una reforma universitaria para la transformación radical de lo que hoy es la educación superior. O sea, a eso aspiramos, si aspiramos a que la correlación expresada de fuerzas en la UNESCO y en el, la conferencia, yo no trato más sobre esto porque es una correlación producto de una inercia, de una condición internacional, donde efectivamente hay una renuncia por parte de UNESCO a su vocación y para lo que fue creada. Bueno, esto dicho con respeto o, o así enfáticamente como lo estoy diciendo, sí. pero eso es lo ante lo que nos encontramos. ¿Cómo cambiar eso? Porque yo no renuncio a un organismo, además, intergubernamental, es al cambio de las correlaciones de fuerza que se están dando en nuestro continente. Subrayo nada más tres o cuatro aspectos que me parece central, que no perdamos de vista. Este planteamiento de que la educación superior es un derecho humano no, universal, nos cambia totalmente la perspectiva. Perdón. Sí, nos sitúa en un sentido instituyente de la educación superior, de construcción desde los sujetos sociales. El planteamiento como un bien público reformula el papel del Estado. Y el planteamiento de la responsabilidad social. La responsabilidad social sí es en la educación pública, pero también en la de carácter privado. Y este es un reclamo de muchas de las universidades privadas, también de contenerlas en esa perspectiva, porque no podemos decir nada más la no mercantilización y entonces, de alguna manera, ni siquiera discutir cuál es el papel de la educación de las instituciones privadas. es un, Tiene un carácter social, tiene debe de tener un carácter para una responsabilidad como bien público, o sea, en este sentido, lo público es un, eh, abarca también ese sentido, sí, y estamos en ese canal. Segunda cuestión que me gustaría subrayar, partimos de una tremenda geografía de las desigualdades en términos del de acceso y además del cumplimiento de todo lo que es la gratuidad y entonces todas las condiciones para el acceso. No solamente lo estoy diciendo desde México, que es brutal, ¿sí? donde más de la mitad del país, de las entidades federativas, ¿sí? están por debajo de una media que ni siquiera alcanza a la de América Latina. Es en esa condición de desigualdad absoluta desde la cual partimos diciendo esto, pero queremos decir que se va ahondando, tenemos más acceso a la educación superior pero de ciertos estratos, o sea, la política que ha ido avanzando es una política que genera una paradoja de es mayor acceso, pero para algunos, no para todos, y en los tiempos y en la posibilidad de el acceso a la transformación de la ciencia, la técnica, etcétera, creemos que hay ahí un elemento. Yo nada más, tercero, en la cooperación internacional y que estamos aquí discutiéndola, ha adoptado formas hoy muy importantes en las nuevas tecnologías. O sea, hablar de una propuesta de transformación, perdón, hoy tiene que tomar en cuenta todo esto del acceso a la educación en términos digitales, en términos de las, las comunicaciones, etcétera, porque ahí es donde se refleja uno de los elementos de mayor desigualdad y de una desigualdad más que contemporánea, inmediata, que estamos viviendo. El otro aspecto que me gustaría nada más eh, mencionar es si nos debemos o no y cómo la autonomía frente al desarrollo para el bienestar con las sociedades y el modelo de desarrollo, no solamente desde el tema de la sostenibilidad, sino básicamente en términos de lo que significa asumir que no hay proyecto de transformación si no ataca de, a la raíz de la desigualdad hoy en nuestro continente esto es tiene que ser un proyecto como dirían desde Chiapas de muy otro mundo si ¿sí? un proyecto para construir una perspectiva no solamente en una visión humana desde la centralidad digamos, antropocéntricas, sino efectivamente quizá empezar a reflexionar en un diálogo de saberes desde estos mundos no construidos desde la no-ontología, si esta posibilidad de sacudirnos de encima efectivamente la civilización que domina hoy en el mundo y que no da para más. Ese es el problema. UNESCO no dio para más porque el proyecto dominante a nivel mundial ya no da para más y UNESCO no es una entelequia separada de esta dinámica mundial. O sea, lo que quiero decir es no estamos llorando eh, porque UNESCO no cumplió, hay que entender por qué UNESCO no cumple y hay que recuperar, sí, precisamente un sentido internacionalista de otro orden. Muchas gracias. Muchas gracias eh, por las participaciones. Este, ahora cedemos la conducción a la doctora Daniela Perrota, de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, quien va a coordinar y participar en esta segunda ronda de discusión sobre eh, estos temas, este, los desafíos de la educación superior este, a nivel internacional y regional. Así que, adelante, querida Daniela.